Bienvenido a Cosas de Coaching Hoy vamos a hablar de comunicación Concretamente de un modelo de la empresa Tracom que se llama Estilos Sociales Todos tenemos unas características de personalidad que nos hacen únicos e irrepetibles Somos una combinación única de genética y medio ambiente que nunca se ha producido y que nunca se va a volver a producir es por eso que es muy difícil clasificar a las personas en compartimentos muy definidos. Hablemos de la característica que hablemos. Sin embargo, cuando hablamos de comunicación, que es de lo que hablamos hoy, resulta que hay un modelo que nos clasifica de alguna manera en función de nuestras tendencias y características a la hora de comunicar, puesto que como seres humanos tenemos algunas cosas que nos definen y que nos hacen similares unos a otros. Ese es el modelo de los estilos sociales. El modelo de los estilos sociales utiliza solamente dos dimensiones para clasificarnos. Lo explicamos mejor, como siempre, con un gráfico. La primera dimensión en horizontal es la asertividad. Atención, no confundir esta asertividad con el estilo de comunicación interpersonal emocionalmente equilibrado, del que ya hablamos en otro vídeo de Cosas de Coaching que te invito a ver. No, en este caso, la asertividad se refiere a la forma de comunicarse de esa persona puede ser directo o indirecto una persona con un estilo asertivo directo es una persona que se expresa de forma así directa que comunica siempre su opinión que dice lo que hay que hacer y que es en general proactivo en la comunicación una persona con estilo asertivo indirecto es lo contrario es la persona que prefiere preguntar antes que afirmar que prefiere elige escuchar en vez de hablar es más reactiva que proactiva en su comunicación y la mayoría de las veces prefiere no expresar su opinión de forma espontánea. Una de las formas que nos permite, observando, diferenciar claramente a una persona asertivamente directa de una que no es indirecta es la forma de hablar. Las directas hablan de forma rápida y constante y seguida. Las personas asertivas indirectas hacen más pausas y hablan más lentamente. La segunda dimensión en el eje vertical es la sensibilidad. Atención, tampoco penséis aquí que se trata de sensibilidad en el sentido de ser muy sensible o ser emotivo, aunque sí tiene que ver con las emociones, veréis. En la parte de arriba del eje están las personas emocionalmente controladas. Son las que no conceden mucha importancia a las emociones, las que son precisas y racionales a la hora de comunicarse, las que no se dejan llevar por lo que sienten en ese momento. Les interesa sobre todo lo que piensan y los razonamientos de las otras personas, más que lo que sienten. Prefieren los hechos y los datos concretos. En el lado opuesto están, claro, las personas emotivas. Aquellas que conceden más importancia a las emociones en la comunicación. Las que son impulsivas. Las que les interesa más lo que siente el otro que lo que piensa. Y además, una cosa muy importante, toleran la imprecisión en la comunicación. Bueno, pues la unión entre estas dos dimensiones, la asertividad y la sensibilidad, nos dan cuatro estilos sociales. En el cuadrante superior derecho está el estilo directivo, ese que corresponde a las personas que les gusta mandar, hacer las cosas a su manera. Les interesan sobre todo los resultados, que salgan, a veces a pesar de las consecuencias que pueda tener sobre las personas. Eh, son ideales cuando lo que se necesita es eso, resultados, imperativamente, y cuando hay que tomar decisiones enérgicas relacionadas con esto. Para tratar con ellos, lo mejor es decirles las cosas claras y directamente, sin dar rodeos y basarse en hechos y en datos, y nunca en opiniones. Y eso sí, dejarles dirigir. En el cuadrante superior izquierdo está el estilo analítico. Comparten con el directivo su gusto por los datos y las cosas claras y basadas en hechos pero es menos proactivo que este necesitan buscar mucha información a la hora de tomar una decisión llegando incluso a consultar varias fuentes para contrastar lo cual es la verdad por ello suelen necesitar bastante más tiempo para expresarse y odian sobre todo odian cometer errores para tratar con ellos lo que tienes que hacer es darles tiempo sobre todo paciencia no puedes venirles con prisas y con urgencia porque te van a dar la información exacta precisa actualizada la mejor te van a dar una muy muy buena información pero a su ritmo y con su método en el cuadrante inferior izquierdo está el estilo amigable estamos ya en la parte más emocional son personas a las que les encanta la gente son muy sociales pero les encanta escuchar más que hablar se preocupan realmente por ti da gusto realmente comunicarse con personas del estilo amigable porque te escuchan te dejan hablar se preocupan sinceramente por ti, harán cualquier cosa que creen que esté en su mano para ayudarte. Por esa misma razón, pues les cuesta un poco a veces decir que no, aunque no tengan los recursos ni el tiempo necesario ante una petición. Y es así porque son personas que necesitan mucho el apoyo de los demás. Por eso, para relacionarte con ellos, lo mejor que puedes hacer es preguntarles qué tal están, cómo se sienten y si puedes hacer algo por ellos, porque lo recibirán encantados. El último estilo social, el que está en la parte inferior derecha, es el expresivo. Es la típica persona asociable, que no para de hablar, que tiene amigos por todas partes, que es amigo de todo el mundo. Siempre te están contando que estuvieron en tal o en cual fiesta y lo bien que se lo pasaron. Eh, disfrutan de, del contacto con las personas y de la comunicación con ellas. Pídeles que, que te cuenten sus sueños, sus proyectos, que lo harán encantados porque tienen muchísimos, a, a cuál más emocionante y les encanta explicarlo. Al igual que los del estilo amigable, estas personas necesitan el apoyo de los demás. Por eso normalmente se encuentran en los dos extremos, o super felices y contentos, con lo cual son perfectos compañeros para ir de fiesta, o terriblemente deprimidos, buscando comprensión y apoyo en otras personas. Muy bien, pues estos son los cuatro estilos sociales del modelo de Tracom. Espero que te hayan gustado. ¿Te has identificado con alguno concreto? Seguro que sí. Seguro que cuando iba explicando las características de alguno de los estilos, decías, sí, así, así soy yo. En general. Y digo en general porque es así. A pesar de que las personas tenemos un estilo de comunicación base, uno de estos cuatro que acabamos de explicar, tenemos una característica que se llama versatilidad. Unos más y unos menos. La versatilidad es lo que nos permite adaptarnos al estilo de la otra persona cuando nos comunicamos o nos relacionamos con ella. Así, si yo soy una persona expresiva, no utilizaré las mismas herramientas de comunicación ni trataré igual cuando me relaciono con un analítico, con el que tendré que hablar más despacio y quizá centrarme más en los hechos y darle tiempo y tener paciencia, que cuando me relaciono con un amigable o con un expresivo como yo. La comunicación es muy diferente. Esta es la gran ventaja del modelo de los estilos sociales que a base de la simple observación de cómo se comunica la otra persona, podemos averiguar qué estilo tiene y partiendo del nuestro, puesto que lo conocemos, adaptarnos y hacer que la comunicación sea más fácil, más efectiva y mejor para los dos. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Dale al like si te gusta este vídeo, suscríbete al canal si te gusta y utiliza la sección de comentarios para todo lo que quieras compartir con la comunidad de Cosas de Coaching.